Por estar ahí y ser parte de esta bendición que hemos estado haciendo para la gloria y la honra del Señor. Gracias por apoyar el ministerio de este payaso de un de su hermano de Indon, el payatuco, y de nuestro querido pastor José Laureano. Así que agradezco infinitamente que nos sigan en las redes sociales. Siempre estamos ahí en YouTube, estamos en Instagram y también estamos en Facebook. Ay, ya, yo tengo un. Muy agradecido por estar siempre con nosotros. Sigan orando por nosotros, papá Dios, y siempre apoyándonos. Así que espero su suscripción, suscríbete, dame ahí ese like de bendición. Dios te bendiga y nos vemos en otro momento. Bendiciones, bye. bye.